Cuando se discute sobre el mundo de Pokémon competitivo, es muy probable que se llegue al tema del origen de los Pokémon que son usados por los usuarios para batallar. Sin ir muy lejos, es fácilmente deducible que muchos de estos Pokémon no fueron obtenidos de manera legítima dentro de los juegos, sino que fueron generados artificialmente mediante programas para PC como Pokéhex o modificados de un Pokémon de menores características mediante el uso de herramientas como Power Save. Sea cual sea el caso, es muy frecuente encontrarse en el online con personas que usan desmedidamente Pokémon de estas procedencias, que además son fácilmente identificables. Por ejemplo, un Pokémon legendario competitivo de por sí es algo muy difícil de obtener. Ahora que este sea Shiny, inmediatamente lo delata como ilegítimo. Hay usuarios que incluso llevan todo su equipo con Pokémon variocolor perfectamente entrenados. La percepción de si este tipo de acciones debería o no hacerse es algo que depende completamente de cada quien, y es precisamente de eso de lo que trata este video. Daré mi opinión respecto a la importancia de la procedencia de los Pokémon que usamos. Para empezar, debo aclarar que no hablaré únicamente de los Pokémon destinados a ser usados competitivamente. La obtención de Pokémon legendarios y Chinese sin importar su uso es igual de polémica. Las personas generalmente tienen opiniones completamente opuestas respecto a este tema Por un lado, hay quienes defienden a Capa y Espada el uso de Pokéhex y Power Saves Mientras que en contraparte están quienes realizan todo el proceso de crear y obtener Pokémon dentro de los parámetros del juego y se oponen completamente a estas prácticas Los usuarios de Pokéhex tienen la posibilidad de crear el Pokémon que deseen en cuestión de minutos sea o no legal dentro de lo permitido por el juego por ejemplo, bien se le podría poner a un Magikarp la habilidad Alas Vendaval y el movimiento pájaro-osado con esta herramienta. Sin embargo, el mayor uso que se le da es recrear Pokémon de eventos pasados o simplemente crear un Pokémon perfecto competitivamente hablando, así como obtener Pokémon variocolor de manera muy sencilla. Por otra parte, quienes poseen Power Safe no solo pueden modificar los datos de los juegos de Pokémon, sino los de la mayoría de juegos disponibles para 3DS. En Pokémon su uso está principalmente ligado a la obtención de inmensas cantidades de objetos, la modificación de Pokémon que ya poseen y la activación de eventos disponibles en el juego. Con Power PowerSafe una persona fácilmente podría cambiarle la distribución de IVs a cualquier Pokémon y volverlo shiny para su uso y alarde inmediato. Finalmente, de la otra cara de la moneda tenemos a las personas que hacen todo dentro de lo permitido para el juego. Estas personas se encargan de hacer largas cadenas de crianza para obtener los Pokémon que necesitan, con habilidad, movimientos huevo y naturaleza correcta. Por lo tanto, se puede decir que es un proceso bastante tedioso, y lo es aún más cuando se busca un Pokémon Shiny competitivo, ya que estos pueden tardar incluso semanas o meses en aparecer. Y es precisamente aquí donde nace el problema, muchas de las personas que tardan horas y horas criando y entrenando para obtener un Pokémon decente, encuentran injusto que haya otras personas que obtengan en cuestión de minutos, lo que a ellos les costó mucho más tiempo y dedicación. Muchos argumentan que rompen con el sentido del juego, ya que obtienen sus Pokémon de manera ajena a este, y que por lo tanto no deberían jugar con estos Pokémon modificados. Otros se lo toman más personal e incluso mencionan los supuestos lazos que se crean con los Pokémon debido al arduo trabajo que se realizan con estos en equipo, lo que se entiende como que los Pokémon legítimos son solo una herramienta. A esto, los usuarios de Pokéhex y PowerSafe generalmente responden que es una cuestión de prioridades. A la mayoría de estos lo que les importa es batallar online, por lo que encuentran demasiado molesto el tener que pasar horas de su vida preparándose para finalmente poder combatir por lo que lo más sencillo es crear y modificar sus Pokémon e ir a jugar online en la menor cantidad de tiempo posible. Otros mencionan que su falta de tiempo es la razón principal para no realizar los largos procesos de crianza y entrenamiento, ya que no todos los jugadores de Pokémon somos niños y muchos tenemos obligaciones que consumen gran parte de nuestro tiempo, como tener que ir a la universidad o al trabajo y realizar otras actividades que estos conllevan. Teniendo en cuenta sus principales argumentos, es momento de dar mi opinión al respecto y contar lo que personalmente hago. En primer lugar, debo aclarar que no uso ningún tipo de herramientas para modificar mi partida ni obtener nada fácilmente. Todo dentro de mis juegos es producto de horas y horas de esfuerzo y dedicación, sin embargo, no satanizo el uso de las herramientas que facilitan las cosas. Entiendo perfectamente las prioridades por el juego en línea y la falta de tiempo, sé que otras personas usan dichas herramientas para obtener enormes cantidades de Pokémon para luego repartirlos y comprendo lo difícil que puede llegar a ser la aprehensión de Pokémon de eventos, especialmente si se vive en Hispanoamérica, por lo tanto no me afecta en ninguna medida la decisión que tomen los demás para así poder disfrutar del juego. Además de esto, creo que cada quien tiene total libertad de hacer lo que le plazca con sus juegos. Después de todo, todos pagamos por ellos, por lo que sería demasiado estúpido limitarse porque los demás no les parecen correctas determinadas acciones. Personalmente, me gusta criar Pokémon y entrenarlos. Es gratificante ver cómo tantas horas de dedicación cobran fruto. Lo mismo sucede con el hecho de invertir muchísimo tiempo en la obtención de Pokémon color Es muy emocionante cuando obtienes uno después de haber dedicado muchas, pero muchas horas al proceso Y es básicamente este sentimiento de satisfacción el que me obliga a hacer todo dentro de los límites de los juegos Siento que no sería lo mismo si completo toda la Pokédex en dos días creando los 721 Pokémon en Pokéhex Que si invierto varios meses a completarla toda Siento que no sería equiparable la emoción de obtener 100 Chinese mediante Power Save a la emoción que se obtiene al obtener uno solo después de mil huevos Y podría seguir con las analogías Es por eso que me rehuso a intercambiar los Pokémon que me costaron esfuerzo entrenar u obtener Y el hecho de que nunca me vaya a alejar de mis Pokémon obtenidos por evento ya que, a pesar de que puedan ser inferiores en muchos sentidos a cualquier Pokémon creado en minutos, los factores externos al juego como la dedicación, la emoción y el trabajo son, en mi opinión, algo que vale muchísimo más que el hecho de obtener un Pokémon perfecto. Así que sí, para mí, la satisfacción está por encima de cualquier cosa, al menos en lo que a Pokémon se refiere.